A Continuación, La Granja de seno. A continuación, Thomas and Friends. Este show enseña... Resolución de problemas. Trabajo en equipo. A continuación, La Araña Lucas. Este show enseña... Toma de perspectiva. Habilidades de adaptación. Fomenta la Pequeña Ellen. Este show enseña... Manejo de emociones. Resiliencia. Optimismo. A continuación. Llamada a dinosaurios. Continuación. Poco yo. Este show enseña... Cuidado y conexión. Habilidades de comunicación... Gris y los A continuación, mush mush y los Lemons. A continuación, Mosh Mosh y los Mushabos. Este show enseña resiliencia, autodescubrimiento, exploración de la naturaleza. ah uh. oh! ¡Oh, oh, oh woo ¡A continuación! ¡Hey, doggies! todos! ¡Es pica piedra! ¡Para pegarle! ¡Muy bien! Oigan, ¿qué les parece? Tenemos todo el lago para nosotros. ¡Soy qué genio! ¡Rápido, Dino! ¡Hay que ir por él! ¡Ya va, dinosaurios! ¡En cartonito! ¡Mira! Ahí están todos tus amigos. Es poco yo. Oh. Qué maravilla, pato. Y todo gracias a tu teléfono. Poco yo en cartonito. Pequeña pegaron! en cartonito. En cartonito. Qué gran día es, qué gran día es. A los mosacos a la aventura. ¡Hasta adelante! <risa> <risa> ¡Oh, mi abono! ¡Pero esa es la parte emocionante! <risa> <risa> sí, sí, ¡Qué gran día qué es! Mushmush y los mush mush En cartonito. Morpho, Transfórmate en una máquina del tiempo. ¡Foo! Oh. ¡Oh, no! Oye, son Milo y Morfo. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Gracias, Mila y Morfo, Morfo en cartonito. Mito!